Buenos días, esta semana en particular quiero dedicar esta conferencia especialmente a quienes colaboran en los proyectos que la comunidad de Data ofrece a todos y lo hago porque hoy estamos teniendo un retiro de, del día de hoy juntos con este equipo y a la misma vez Estamos incluyendo todos en este círculo de personas que anhelamos poder ser de beneficio para otros. Y todos, yo sé que todos ustedes, sin duda, han sentido o sienten un anhelo de poder hacer feliz a una persona cercana. ¿Mm? Hay algo en nosotros que anhela ver a nuestros seres queridos felices y, y prosperando en su vida. Y este algo en nosotros está muy ligado con, con lo que es realmente amor, un amor puro. Y también hay algo en todos nosotros, colaboramos en proyectos o sencillamente tenemos personas que amamos o que, que nos importan. Todos también a veces miramos a estas personas cercanas, viéndolos en problemas y luchando, y, y, y anhela poder hacer algo para hacerles feliz, para quitarles sus problemas. Y este algo en nosotros, en todos nosotros, Está ligado con lo que es una compasión auténtica. El anhelo de, de eliminar los sufrimientos. ¿No? Y esta compasión y este amor están conectados. Cuando anhelamos su prosperidad, su florecimiento, su felicidad, su bienestar, es amor. Va en la dirección de amor. Cuando nos enfocamos... En sus problemas, sus dolores, su enfermedad, lo que es obstáculo para su prosperidad y queremos hacer algo al respecto, esto está ligado con compasión. Y estos dos impulsos, yo puedo decir que todos lo hemos vivido porque yo sé que amor y compasión forman parte de nuestra naturaleza, una parte importante. ¿no? Y... En el caso de, de los que colaboran y que están aquí para su retiro, como parte de retiro, que participan en proyectos para beneficiar a quien sea que se acerque, esto también forma parte o nace de este mismo lugar de querer ver otros felices, de querer aportar a su felicidad y querer poder hacer algo para, para eliminar o suavizar su sufrimiento. ¿no? Y los proyectos que tenemos en esta comunidad están conscientemente configurados para beneficiar a todos que entran en contacto con ellos. Y este, estas conferencias dominicales, forman, son una, uno de los proyectos que tenemos, ¿no? Y cuando pensamos que los proyectos están construidos para ser de beneficio para todos que entran en contacto con ellos, esto incluye los que colaboran. ¿No? Y cuando encontramos en la vida oportunidades donde lo que nosotros tenemos que ofrecer, tiempo, esfuerzo, nuestras ideas, nuestra creatividad, nuestros esfuerzos, y vemos que al hacer esto, yo puedo estar aportando al crecimiento, a la felicidad de otros. Hay algo en nosotros muy, muy sano que que delete en esto, que se alegra de poder hacer algo, de poder hacer esto. Y... En la vida, en el día a día, en las relaciones cercanas, muchas veces tenemos este mismo impulso donde queremos poder hacerles felices y eliminar su sufrimiento. Y encontramos que no es tan fácil. El anhelo de hacerlo esto sí tenemos. Pero ¿cómo? ¿Qué es que nos impide? Realmente poder eliminar los sufrimientos y, y asegurar el bienestar de las personas que queremos beneficiar. ¿Qué, ¿Por qué se complica? ¿Y qué podríamos hacer para tener más destreza en esto? Esto es lo que yo quiero explorar en este tiempo. Y quiero empezar con un planteamiento. Y esto es que... La idea que tenemos que yo voy a ayudar a esta persona. Yo le voy a ayudar. Es parte del problema. Que cuando nosotros miramos a alguien, incluso a alguien que amamos, y nos decimos, le voy a hacer feliz. Ya hemos configurado la relación de tal manera que entramos en problemas. Esta misma mentalidad que yo le voy a hacer feliz, genera obstáculos en nuestros intentos de lograr lo que nos nace querer para ellos. Y aquí, ¿dónde, dónde entra el problema? Por primero, hay muchas situaciones en que no se logra. No podemos hacer a la persona feliz. Hay muchos problemas que no vamos a ser capaces de solucionar. Enfermedades físicas, enfermedades mentales, luto. Muchos problemas que otros pueden tener que no, no, no somos capaces de solucionar. Y hay muchas situaciones también donde... Para que la persona salga de sus problemas, esa persona necesita aportar el ingrediente clave que es en el, el anhelo de salir. Y lo vemos cuando tenemos a alguien cercano con adicciones o con otros patrones fuertes de conducta que les lastiman y queremos hacer algo, nosotros mismos nos desgastamos, nos entristecemos, nos frustramos. Intentando hacer algo cuando el ingrediente clave es su voluntad de salir y esto no está todavía. Así que podemos faltar habilidad, no métodos hábiles en poder hacerlo o sabiduría. Pero aparte de esto, sencillamente el alcance de lo que una persona puede hacer para otra puede tener sus límites mientras estamos configurando y pensando, yo soy una persona, esta es otra persona. Y ahí entramos en parte del problema. Y aquí voy a proponer que el ajuste que necesitamos hacer es dejar de pensar que yo le voy a ayudar. O yo les voy a beneficiar. Y en vez de este planteamiento, esta configuración, cambiamos de paradigma, y pensamos, procuraré ser una condición para su prosperidad o para su bienestar. Y ahí, por primero, ya estamos hablando en algo realista. ¿No? Cuando pensamos, vamos a hacerles feliz, la idea es que nosotros vamos a ser la causa de su felicidad. Vamos a causar su felicidad. ¿no? Cuando pensamos en condiciones, reconocemos que todo lo que sucede es resultado de una combinación de causas y condiciones. Todo lo que vivimos nace porque ciertas condiciones se juntaron de tal manera que brinda ese resultado. No una sola causa. E incluso cuando tenemos algo que es una causa principal, por ejemplo, la voluntad de una persona de querer salir de su adicción, esta es una causa principal. Pero si no tiene las condiciones adecuadas, esta causa, no, esta causa puede no llegar a dar frutos. ¿no? Porque se requieren muchas condiciones como que apoyan y esto es algo que, que vemos cuando tenemos huerta o jardín ¿no? y algunos de ustedes saben que tengo cierto mi hobby es estar aquí en, el, en la huerta en su temporada o en el jardín en, en la suya ¿no? y ahí cuando estamos sembrando hay esta sensación que la semilla es lo principal. Sin semilla, cero. ¿Mm? Así que vamos a poner una semilla. Y sí, ese es un... que, que Parece casi milagroso que... Algo tan chico. ¿Mm? Algunos son de... Ni que, como puedes tener 200 en una uña. Esta uña es bien larga, ¿no? <risa> Quizás 300. ¿Mm? Muy, muy chiquis. Y con las condiciones adecuadas llegan a ser toda una planta con múltiples flores. Y es algo realmente increíble, pero esta semilla sola no brinda nada. La semilla sigue siendo semilla sin las condiciones necesarias. Necesita tierra, necesita agua o humedad, necesita luz, sol, ¿no? y necesitan... Cada semilla va a necesitar cierta combinación, no demasiado de uno ni poco del, del otro dependiendo de la semilla. Incluso puedes juntar todo perfectamente como uno piensa. A mí me pasó con unos asters, unas plantas son muy queridas por las mariposas y lo, las abejas es un jardín de polinizadores con plantas nativas de la zona y que sembramos ahí con la ayuda de una amiga que auspició este hobby mío um, y ahí sembrando las semillas del, del áster, de hecho no, esto se empezamos con una pequeña matita, pero tiene las horas de sol indicada que es pleno sol, Tuvo el agua, buena tierra, los nutrientes que necesitaba, todo bien, y la planta todo inclinada. Como, ¿por qué? Tiene todo lo que debe de tener, y luego estudiando, descubrí que esta planta, si el sol viene de una sola dirección, se inclina muy, muy fuerte hacia el sol, aun si tenga sol todo el día, que esto mira hacia el sur, tiene sol, Casi, bueno, todo el día, desde las 10 de la mañana hasta el atardecer, el sol está ahí. Pero se inclina hacia el sol. Así que se necesita poner en un lugar donde el sol le llega de diferentes direcciones. Así que todo lo que sucede realmente depende de una multitud de condiciones. Y ajustar cada condición y cambias el resultado. Y cuando sabemos, cuando miramos desde este punto de vista, empezamos a poder ver yo puedo ser una condición favorable para la felicidad de otra persona. No puedo ser la causa suficiente y necesaria para su felicidad, ninguna causa en sí, es suficiente. Solo podemos ser una condición que interactúa con las otras condiciones de forma que propiciamos el bienestar o la felicidad de otros. Y al saber esto, podemos tener una aproximación más realista a la tarea de cuidar nuestras relaciones, cuidar nuestra familia, cuidar los equipos donde colaboramos. Y a la misma vez cuando empezamos a vernos como condiciones en las vidas de otros, podemos empezar a llevar a cabo un reenfoque o un cambio de paradigma para ser un poquito más grandioso, un ajuste que es profundamente impactante para nuestra propia felicidad y bienestar. Y esto es reconocer que todos estamos formando factores en las vidas de otros, somos condiciones en sus vidas. Y las condiciones en nuestra vida forman parte de lo que somos. Pueden la condición que formamos y aportamos en la vida de una persona ahora, en no sabemos cuándo va a tener sus frutos. Yo, a veces, yo, te, yo tuve una maestra de español. Tuve un año de, de clases de español a los, creo que ocho años en el, la tercera clase. Muy, muy, muy, muy inicial y temprana. Y no creo que realmente aprendí mucho, pero me dio cierta confianza o cierta base para continuar con cuando tuve oportunidades de conocer a diferentes personas y esta maestra se llamó eh, señora inglés y ahora lo, pienso y como que raro no que mi maestra de español se llamaba señora inglés y no lo pronunciamos así lo pronunciamos inglés inglés uh -huh pero ella me, me, me enseñó yo recuerdo la, una de las primeras clases eh, estuvo sobre un perro que se llamó imán por esto yo conozco muy bien la palabra imán aunque no es una palabra que uso con mucha frecuencia porque el perro se llamó imán imán imán dónde está imán <risa> esto fueron mis primeras clases de español y ella sí fue una condición muy favorable en mi vida, tremendamente importante. Fue una mujer como bondadosa, como generosa, una, como, sí, una maestra que te hace sentir, ah, yo puedo aprender esto, yo quisiera, me interesa. Y con este impulso, mira qué pasa. Nunca sabemos. Y nosotros, haciendo nuestros trabajos, somos condiciones en las experiencias de otros. Somos una condición en los equipos donde colaboramos. Y si nos vemos, no con este paradigma, sino... Otra vez nos metemos en el paradigma de siempre que yo soy una entidad aquí, un individuo, y ellos son individuos, y estos individuos se agrupan por un tiempo y después se separan. Entonces no hemos llevado a cabo esta, este cambio de pensamiento. Nos experimentamos aquí, como me habla, cómo se comunica conmigo, cómo me trata, qué yo estoy aportando, qué yo estoy recibiendo. Y qué malo hay en esto, ¿verdad? El efecto de esto es de sentirnos aquí, aislados, porque somos entidades aparte finalmente. Entramos en situaciones donde la gente nos mira desde afuera y nos evalúa nos juzga, adivina qué hay adentro de nosotros, que somos aislados y aparte, adivinan, que quiere decir, proyectan motivación, motivaciones y interpretan lo que decimos y reaccionan según sus interpretaciones. Y estamos en este modelo de todos estamos compitiendo porque hay ciertos bienes que se puede lograr aquí y yo veo los bienes y lo quiero para mí y pues ¿por qué voy a entregar a otra persona algo que, que es deseable? Porque los recursos recursos son escasos. Prestigio es un recurso que si todos lo tuviéramos pierde su valor, ¿verdad? Así que para yo tener prestigio, no hay que haber demasiado otras personas teniéndolo. Para yo recibir un reconocimiento una aprobación para que esto tuviera el efecto que yo deseo, que es valorarme a mí como individuo, entonces no conviene que todos los demás lo reciban. ¿Mm? Y nos mete en esta configuración individualista de siempre, donde... El cuento que nos contamos de nosotros es que somos codiciosos, competencia es natural. Así somos, los seres humanos así somos. Hay que competir para avanzar. ¿Mm? Y que esta sensación de anhelar algo se convierte en una carencia que necesito adquirir algo, recibir algo para llenar. Y estamos en esto, doy para recibir. En las relaciones cercanas, esta actitud individualista en una relación hace que empezamos a tratar la relación como si fuera un negocio. Doy para recibir. Yo te voy a intentar hacer feliz dándote algo, pero ahora... Me toca a mí. Ahora es tu turno. Yo me doy la tarea de hacerte feliz, cosa que no se logra, pero me doy esta tarea porque estoy en este planteamiento. Yo quiero hacerte feliz, pero ¿qué me va a hacer feliz a mí? entonces pues esto es tu tarea. Entonces, y el resentimiento y la frustración, y estas dinámicas donde convertimos... Esta base amorosa de realmente querer verlos felices en algo completamente impregnado con apego, con aferramiento, con ansia y con carencia. ¿No? Y además de esto, la base de esto es que los dos estamos aquí aislados mirándonos desde afuera. Y nosotros empezamos a nuestras interacciones sociales incorporan esta sensación de cómo me ven desde afuera. Cómo me veo. Cómo me evalúan. Cómo me tratan. Dónde yo quedo aquí en las jerarquías sociales de prestigio en los equipos o en, en la sociedad. ¿No? Y empezamos a tener cierto aislamiento de nosotros mismos, alienación de nosotros mismos. En vez de nosotros evaluar cómo vamos, cómo nos sentimos, si estamos contentos o no, estamos continuamente pendientes de cómo otros nos están evaluando, qué tanto, si nuestro... Si lo nuestro es como ser un poquito el enfoque de atención y decir muchas bromas, entonces estamos muy pendientes a que jajaja ja, ja, nos dan muchos iconos de risas cuando decimos algo en un chat o nos hacemos pendientes de tener cierto efecto en otros que vamos a recibir reflejado en su reacción y esa reacción va a afirmar una identidad que tenemos. ¿Estoy siendo claro hasta ahora? Sí, supuestamente, para las dos personas que están aquí. Estoy pregrabando esto porque se nos fue el internet y, y nos tienen que enviar una nueva tarjeta de SIM y, y quién sabe cuándo va a regresar. Así que es primera vez en mucho tiempo que no estoy dándolo en vivo. Qué pena, pero estoy aquí por lo menos, ¿verdad? De alguna forma. Entonces las dos personas me dicen que puedo continuar, así que si no está claro para ustedes, saben con quién quejarse no es conmigo, es con ellas. Pero no voy a decir sus nombres para que no lo vienen y hagan problemas con ellas. En fin, continuamos, ¿no? Que la idea es que en cierto modo de vernos y manejarnos en la vida, nos vemos como una entidad entre otras. Y esta entidad que somos se mira desde afuera y se compara y se evalúa como algo aislado. Y esto es doloroso. Nos sentimos aislados y evaluados y comparados. Y además nosotros estamos completamente metidos en lo mismo de evaluar a otros y comparar a otros y esto también exacerba esta sensación dolorosa de, de no pertenecer de no, de no formar parte y esto de formar parte implica no verse como una entidad una completa no que somos incompletos pero para formar parte necesitamos otra mentalidad que no sea yo soy una sola cosa y me voy a venir aquí hasta que me agrade y después me salgo. ¿Mm? Sino esta, esta otra actitud, donde somos condiciones. Y aquí cuando hacemos este ajuste de, de paradigma, estamos proponiendo salir de este modelo de individuos con competencia y codicia, y empezar a vernos como condiciones que cooperan, que colaboran, que forman partes ¿no? de, de algo colectivo. Y aquí creo, creo que hay que reconocer que la sociedad en la que vivimos está construida con base en motivarnos, por codicia la sociedad y la economía, motivarnos por codicia, motivarnos por competencia, premiar la competencia y además basado en un modo de vernos, una interpretación de la naturaleza humana como codiciosa y naturalmente individualista, egoísta y llena de competencia. Y nosotros al haberlo escuchado de distintas fuentes, toda la vida, durante muchos siglos, lo internalizamos y generamos equipos de trabajo, generamos economías, generamos modos políticos, generamos relaciones con base en esta visión. Y ahora es un, parece un círculo vicioso, que nos pensamos codiciosos, egoístas y con competencia. Tenemos una sociedad que premia y motiva por esto, y después, pues claro, si queremos prosperar, necesitamos estar en esto. Así se prospera. ¿Mm? Oh, hay cada vez más investigaciones indicando que si observamos el desarrollo evolutivo humano, es la cooperación y la colaboración la que ha permitido que avanzamos como una especie. Y mirando la naturaleza, si bien se puede identificar momentos de competencia, se puede identificar muchísimos momentos igual o más. En que en realidad, dos especies están colaborando. Plantas colaboran con abejas. Un, una planta evoluciona para ofrecerle a la abeja lo que necesita, y la abeja evoluciona para aportar al florecimiento de la planta. ¿no? Los colibríes con orquídeas. ¿no? Especializando para que estos dos... ¿no? prosperan juntos. Y una manera de decir esto es que están formando condiciones para la prosperidad de otros. ¿no? Y podríamos mirar las flores en el jardín y ver que nosotros y estas flores tenemos una relación colaborativa. Las flores evolucionaron con colores y formas que nos brindan deleite. Y nosotros cosechamos sus semillas y sembramos sus viñetos, ¿no? sus herederos en nuestros jardines. Y así vamos cooperando. Nosotros damos espacio para que ellos sigan prosperando como especie. Y nos brindan deleite. Así vamos juntos. La, igual podríamos analizar esto a través de competencia, pero no tenemos que hacerlo así. Y en muchos momentos y definitivamente en las relaciones, yo estoy proponiendo que prosperamos y tenemos mucho más éxito en propiciar el bienestar y la prosperidad de otros cuando usamos este, esta configuración o este planteamiento de vernos como condiciones. Y esto es, implica un pequeño ajuste. En los equipos de trabajo, ¿qué tipo de condición estoy con, siendo? ¿Cómo yo estoy impactando a mis colegas en este equipo de trabajo? ¿Cómo mi modo de comunicación les afecta? ¿Cómo mi reacción a su modo de comunicación afecta el grupo? ¿Mm? Si yo quiero desahogarme, ¿cuál es el efecto de esto? Porque veo que es, estoy siendo una condición para otros. ¿No? Y la idea de que en este camino espiritual dentro del budismo definitivamente estamos procurando o buscando liberarnos personalmente de sufrimiento y causas de sufrimiento. Queremos ser más conscientes de lo que son causas de sufrimiento y más, tener más recursos para desarmarlos. O sea, no estamos en este camino nada más para no, paz y amor, ¿no? Nada más para tener una visión utópica de la sociedad. También queremos nosotros prosperar. Así que este planteamiento de vernos como condiciones, en vez de vernos como causas que tienen que brindar ciertos resultados en las vidas de otros, y tratar otras cosas en nuestra vida como causas es, es más eficiente. ¿Mm? Y si miramos cómo, qué pasa cuando entramos en el camino espiritual budista, podemos iniciar lo que nos puede atraer es un, una fase de mucho sufrimiento o confusión en nuestra vida, Ansiedad donde no sabemos qué hacer para desarmar una situación interna que tenemos o en que vivimos una separación de pareja, una pérdida y, y el sufrimiento nos abruma. Y sí entramos buscando herramientas para, para dejar de sufrir ¿no? y para generar más felicidad en nuestra vida si sí, es que creemos que se puede ser feliz, porque en los momentos difíciles ni lo creemos realmente. Entramos más o menos motivados por nuestra propia felicidad o sufrimiento y en cierto momento, seguramente lo habrán notado en un momento u otro, que de repente nos encontramos pensando en otros. Pensando en el bienestar colectivo. Y esto es parcialmente porque somos seres interconectados. Una persona completamente feliz, rodeada de miseria, no perdura y probablemente no es auténtica. Nuestro, nuestro bienestar afecta el bienestar de otros y su sufrimiento nos afecta. Y... Además, vamos escuchando que amor y compasión son elementos claves en nuestra propia felicidad y salir de sufrimiento, que son recursos importantes que tenemos, que al desarrollarlos prosperamos nosotros. Así que, no queremos prosperar y de repente tenemos que tener compasión y amar a otros para nosotros prosperar. Encontramos que ¿No? Nuestra condición es una condición colectiva, compartida con otros, no, no únicamente nuestro Y en este proceso, si pensamos que yo quiero prosperar y empezamos a ver que para yo prosperar también necesito interesarme en la prosperidad de otros, o si entramos, pen, quizás entramos con esta parte ya ¿no? brotando de querer ser de beneficio, de querer aportar a un mejor mundo, de, de querer ser mejor persona y, y ser mejor hija, pareja, mamá, papá, tío, tía, abuelo, abuela, lo que fuera. Puede que lo que nos jaló era el punto de inicio de esta plática, que fue, tenemos personas cercanas y queremos verlos felices. Este impulso muy sano. Cuando, do, do, por la razón que sea que estamos aquí, y pensando cómo, cómo puedo aportar al florecimiento de otros, este cambio de, de dejar de pensar yo voy a beneficiarles, que tiene este riesgo de ponernos muy altos y ellos pobrecitos que yo desde mi trono les voy a conceder ¿no? bendiciones o, o ayudas. Sino de ver todos estamos siendo condiciones en la vida de otros. Todo el tiempo. Somos, con, seamos conscientes o no seamos conscientes, esto es lo que está pasando. Si miras tu vida, seguramente verás personas que realmente, puedes decir, te han marcado. ¿No? Esto es el viejo paradigma. Llegan desde fuera y te marcan y tú continúas. O puedes decir que la condición que ellos eran en tu vida forma parte del resultado que tú eres. Somos resultados de cadenas incontables de interacciones y experiencias. Y cada interacción dependía de otras condiciones. Y estas condiciones dependían de otros. Y en este sentido, todos que estamos colaborando en equipos o en proyectos o que estamos pasando por la vida queriendo vivirla consciente, podemos empezar por preguntarnos qué tipo de condición yo estoy siendo en las vidas de otros. Y así puede parecer que nos miramos desde afuera y pensamos cómo nos veamos, pero no si les caemos bien, si no si les gusto, les... Um, les genero respeto, les caigo bien, sino ¿cuál, cuál es el efecto que yo estoy teniendo en su vida, qué estoy aportando para su bienestar. Ya no nos hacemos tan grandes. Pero a la misma vez, lo que nosotros podemos ofrecer reconociendo que Necesitamos interactuar con otras condiciones para tener el efecto deseado. Esto nos brinda mucho más posibilidad de realmente tener los efectos deseados. No nada más por mi voluntad yo te voy a sacar de tu adicción, ¿no? sino que a veces se requiere esperar el momento indicado, pero yo voy a hacer una condición que, que logre este resultado en, en su momento. ¿Mm? Y a la misma vez, ya que estamos aquí queriendo vernos como condiciones en las vidas de otros, tenemos esta, los pluses son que podemos serlo mucho más eficientemente, no estamos imponiendo sobre otra entidad, realmente estamos entrando y viendo qué podemos ofrecer, protege frente a esta posibilidad y esto puede pasar en, en proyectos de Dharma fácilmente que uno tiene más tiempo y otros llegan nuevo, no tienen más tiempo y uno empieza a, a mirar desde arriba, pobrecitos, yo recuerdo como yo era como tú, así ah, a mí me pasó al mero inicio de mi camino también, no te preocupes. Y ponemos las personas en una posición inferior, ¿no? Y esta este sutil falta de respeto hacia ellos les lastima. Les resta una confianza o un espacio para ellos mismos crecer. Cuando reconocemos que somos solo una condición. Y también reconocemos que no sabemos qué condiciones estas personas aportan cuando llegan a un proyecto a crecer. Posiblemente llevan años de reflexión interna, quizás no con el Dharma, con, con otras vertientes, pero años ¿no? mirándose con honestidad emocional, con una, un anhelo sincero de, de, de crecer en sus vidas, de, de, con un impulso muy generoso de, y altruista para beneficiar a otros. No sabemos pero nosotros vamos a ofrecer una condición que quizás fortalece algo que ya es fuerte o aporta algo que necesitaba estar aportado. Todo esto son maneras en que podemos nosotros lograr nuestras metas viéndonos como condiciones. ¿Mm? Hay, un, hay un desafío. Este desafío es que a veces cuando nos vemos condiciones, perdemos de la vista el hecho que hay que cuidar esa condición que somos. Uh -huh. Y el desafío en particular o el desvío que tenemos en este camino, que si no cuidamos nos puede tomar en una dirección no útil, empezamos a vivir... Estos actos de servicio como sacrificio. Y aquí es algo que necesitamos todos que estamos queriendo beneficiar a otros o ser condiciones en las vidas de otros. Ser una condición no indica autoabnegarnos No indica yo no cuento, solo soy una condición, no soy... No, una persona con sus propias necesidades y, y, y camino. Somos condiciones en las vidas de otros, y otros son condiciones en lo que nosotros somos. ¿Mm? Y si seguimos en este modelo que estamos colaborando en un proyecto, estamos, tenemos, entramos en este lugar donde todo está construido para... Yo ofrecer mi parte y toda la planta florece y está llegando con muchas personas y ofreciéndoles en sus manos herramientas que pueden usar para construir algo importante para ellos. Entramos en, en un proyecto de sí, un proyecto de beneficio para otros y los proyectos de la comunidad de Armadata están construidos para ser lugares donde sí podemos beneficiar a otros aportando en sus manos herramientas que les permita construir cosas, pero también donde nosotros podemos llegar y aquí yo pueda aportar lo que tenga y se conjunta con lo que otros que llegaron con esta misma intención podemos juntar fuerzas, sumar condiciones y haber conjuntado estas condiciones, podemos ofrecer algo a otras personas. Es un canal para nuestra bondad. Si llegamos a un lugar como este, debemos de saber que la condición que nosotros somos también necesita estar cuidada. La condición que nosotros somos es una condición que propicia o lastima a otros. Por esto necesitamos cuidar la condición que somos, fortalecernos, nutrirnos, ¿no? asegurar que ¿no? estamos comiendo bien y durmiendo bien, ¿no? y ver que como una condición para otros merecemos cuidado. Y, y quiero enfatizar esto un poquito porque entre estas eh, los efectos del de modelo muy individualista de la convivencia que tenemos. Tenemos esta tendencia de tomar la idea, una idea que puede ser muy hermosa, de colaborar como voluntariado, de servir en un proyecto. Con esta mentalidad individualista, eso se convierte en sacrificio. Y sac si estamos manejando la idea de sacrificio, esto es un foco rojo. Porque sacrificio indica que mi bienestar y el bienestar del otro no van juntos. Yo tengo que perder algo bueno para darlo a otra persona. ¿Mm? Si yo estoy aportando algo positivo para otra persona, viene a mi costo, y si esto es el paradigma, fuimos un poquito mal, y lo menciono porque, bueno, parcialmente porque en los, yo sé que en los equipos que colaboran y también en, entre quienes entran a escuchar, tenemos estas estadísticas que indican que una gran parte son mujeres, y en muchas culturas las mujeres están socializadas para ¿no? poner al lado sus necesidades y atender las necesidades de las familias o de los hermanos. ¿no? Y este modelo de sacrificarnos, de no atender nuestras necesidades, de ni verlas, solo ver las necesidades de otros. Y esto parece algo altruista. Pero si nosotros estamos dejando a nosotros mismos fuera, entonces esto no es universal. Es, una, es un altruismo parcial, y altruismo no puede ser parcial. Esto ya es parcialidad. ¿no? Y no solo que no podemos dejarnos afuera, sino la idea de que yo voy a hacer otros felices y no me voy a cuidar, no voy a ver que yo necesito... No voy a comer ni dormir yo, no voy a tener espacio para, para yo ir creciendo y aprendiendo, sino solo voy a dar, dar, dar, dar, dar hasta que me, me agoté, ¿no? me quedé drenada y ya no tengo reservas. Este modelo no es el modelo que queremos estar manejando. Y este modelo viene de esta idea de yo contra el otro al fin del día. Y queremos ofrecer al otro, pero ¿no? como, como si fuera un cálculo. Y los bienes van en un, en un lado de la reja o el otro, pero no pueden estar en ambos. Por esto, este modelo no funciona, fi finalmente. Si jugamos con esta idea de que yo estoy aportando una condición para otros. Es, esta condición necesita ser fuerte. Necesita estar ¿no? viendo también cómo crecer, cómo aportar algo mejor. ¿no? Entonces, esto da espacio para nosotros también estarnos cuidando, estar atendiendo nuestros asuntos. Y esto es necesario porque todo lo que somos forma parte de esta condición que estamos aportando. Si estamos frustrados, si tenemos mucho resentimiento... Si, ¿no? si nos sentimos todo el tiempo insatisfechos y queremos ser una condición favorable para otros, difícil porque llevamos, ¿no? si somos una condición, somos esa condición y esta condición será una condición resentida y frustrada e insatisfecha. Así que estos dos trabajos realmente van de la mano. ¿no? Y yo quisiera, como una tarea, hacerles una sugerencia para empezar a jugar con estas ideas en la vida real. ¿No? Este, este que sucede en esta pantalla también es parte de la vida real. Sí es electrónica, pero todo lo que vi vivimos forma parte de nuestra vida real. Incluso los sueños forman parte de la vida real. ¿Qué parte forman una condición? ¿No? Y la tarea que quiero proponer es que cuando estás con otras personas, con quien sea, pero especialmente para quienes colaboran en proyectos, cuando quiera que interactúen con un estudiante en un curso, que estás facilitando con otro miembro de tu equipo de trabajo a quien necesitas comunicar algo con ¿no? La, ¿no? los proveedores de servicios técnicos para negociar porque nos están cobrando increíblemente mucho para algunos servicios, por ejemplo. En estos momentos, cuando empezamos a interactuar con otro y tú en tu familia, en tu trabajo, en las tiendas, de reconocer que tú estás formando una condición en, en, en la experiencia de esta otra persona. Que este encuentro, esta interacción que vas a tener, va a formar parte de la vida de esta persona y de sus experiencias. Y lo que tú Dices, como tú hablas, como tú miras, tu tono, el tono escrito, o el tono de voz, si es presencial, va a formar una condición en su experiencia. Y cuando estás colaborando en un proyecto, o cuando estás trabajando en un lugar, o eres parte de una familia, tu presencia no solo en una interacción, sino colectivamente estas interacciones hacen que tú puedes ser una condición que tiene muchísimo impacto en la vida de esta persona. Entonces, antes, cuando estás en, interactuando, mirar la persona o contemplar la persona, si es por escrito, y preguntarte, ¿qué tipo de condición estoy siendo? Y así nos entrenamos a vernos como condiciones y cuidar ¿no? qué es que estamos aportando a la otra persona. ¿No? Esta es la tarea. Y igual podemos reflexionar si empezamos a observar que somos una condición muy reactiva. Que somos una condición un poquito agresiva o que se permite explotar o desahogarse. Si somos una condición que estamos como aplastándonos o haciéndonos como reprimiendo algo y una condición un poquito poco auténtica, también lo podemos notar. Que cuando hablamos con amabilidad o calidez, queremos que haya calidez y no que, ah, necesito decir algo porque esta persona es muy sensible y siempre se ofende, ok, voy a poner algunas cortesías al inicio, oh, bueno, ¿no? Esto no está siendo una condición realmente auténtica y favorable para esta persona, ni para nosotros, porque esa condición que estamos siendo, estos somos nosotros, poco auténticos, o frustrados, o reactivos, o lo que fuera. ¿no? Y esta, mirarnos como condición en la vida de la otra persona, nos va a brindar información sobre nosotros, que nosotros hay, necesitamos cuidar. ¿no? Pero a la misma vez, tenemos una tremenda oportunidad de sentir, yo estoy siendo una condición que, que aporta cosas buenas a la vida de esta persona. ¿No? Y uno de los, los por qué es tener tantos proyectos. Y ahora el, ¿no? en ese retiro, no sé cuántas personas estarán en el retiro, pero hay 150 o quizás estamos llegando a 200 personas colaborando todos como voluntarios. Ofreciendo su tiempo, su energía, sus talentos para crear todo lo que estamos ofreciendo. Esta plática dominical, los espacios para aprender a meditar y juntarse a meditar en línea, los cursos abiertos, los cursos formales, el programa de formación en, de siete años, los retiros en línea, los distintos eventos y actividades. Todo esto está posibilitado por la bondad de 200 o 150 personas, cada quien siendo una condición. No hay nadie que está haciendo todo. Todos sumándonos, aportando una condición. Y yo creo, yo confío que el efecto es benéfico en las vidas de muchas personas que vienen y tienen mm, libre de costo, tienen abierto algo que pueden ¿no? Usar, integrar en sus vidas y crecer y compartir ¿no? sus cualidades y sus logros con otros. Así que, ¿no? si sea en este equipo o en, en el equipo donde tú trabajas como voluntario o en el equipo de tu familia o en el equipo de tu trabajo, ¿no? de ver, tienes muchísimas oportunidades y los gestos que hacemos, los mensajes que enviamos donde sí estamos propiciando el crecimiento y la felicidad de otro, ahí podemos aprender a, a realmente nutrirnos de esta satisfacción que mira. Yo en este momento, yo estoy teniendo un impacto increíble, aunque no se nota, aunque va a ser en no sé cuántos décadas, como cinco décadas después, que quizás señora inglés ya no está, pero su amabilidad, su actitud entusiasta por el idioma, no sé qué me comunicó, pero ahí está, hay una continuidad, ¿no? me aportó algo que yo, que me permite ¿no? compartir con otros. No sabemos en qué momento lo que nosotros aportamos va realmente a hacer un cambio en las vidas de otros, pero podemos saber que estamos siendo una condición favorable. ¿no? Y por lo tanto, realmente aprender a cuidar la condición que somos y nutrirnos y alegrarnos y permitirnos realmente sentir mucha alegría cuando vemos que la condición que estamos siendo sí es una condición bonita. Y creo que voy a concluir expresando lo que para mí implica tener todas estas 200 personas, 250, cada una ahí acompañándonos porque si es un proyecto colectivo y también contar con las personas que están ahí continuamente impulsando. Yo quisiera expresar mi eh, gratitud especial en este momento porque eh, el Instituto Buda Dharma está celebrando 10 años de existencia, 10 años de cursos y yo siempre cuando pienso en lo que hemos logrado, tengo que decirle a Leslie que realmente eres increíble. Era Leslie Serna que impulsó la idea de hay que hacer cursos en línea. ¿Mm? Y que me convenció que yo nada más necesito dar unas conferencias y... Y de, de, de, así no, no, no resultó, fue mucho más trabajo de lo que. Y qué bien que no me lo dijo, porque quién sabe si me hubiera asustado. Oh. Leslie, que lo impulsó y lo cargó durante muchos años al inicio, y ahora a Rosalía Vázquez, que desde Puebla está oh, todo el tiempo haciendo, siendo una condición, ¿no? Y a todos que a sus, a sus lados, a los lados de Leslie y Rosy y también a los lados en todos los equipos que están continuamente ahí realmente dedicando esfuerzo para ser la mejor condición posible. Yo espero que yo para ustedes siempre pueda ser una condición favorable y que así vamos todos juntos y juntas generando más condiciones favorables para el mundo en lo que vivimos. Muchas gracias.